¿Qué tal a todos? Bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish, hoy continuamos trabajando con nuestra lista de reproducción dedicada a la conjugación de tiempos verbales. Ustedes saben que la conjugación en cualquier idioma es básica, es muy importante para tener una comunicación efectiva tanto cuando yo hablo o cuando a mí me hablen, cuando estoy escribiendo, cuando estoy leyendo. Es muy importante y por eso te traigo esta eh, lista de reproducción dedicada a todos estos verbos. Estamos iniciando con los verbos regulares y hoy te traigo el verbo caminar. Ya más adelante estaremos hablando de los verbos irregulares que tienen una, un comportamiento especial. Bien, También vamos, es importante recordar que estamos trabajando a nivel del modo indicativo. Ya en un futuro estaremos tomando eh, varios ejemplos con los relacionados al modo subjuntivo. Entonces, por el momento quedémonos con el modo eh, indicativo. Bien, iniciamos con el verbo eh, caminar. En el modo indicativo tiempo presente vamos a decir yo camino, tú caminas, él, ella, usted camina, nosotros, nosotros caminamos, vosotros, vosotras camináis, ellos, ellas, ustedes caminan. Bien interesante ver la terminación en rojo con amarillo que es la terminación correspondiente al presente simple y que hace referencia a cada uno de los diferentes pronombres personales. Bueno, seguimos con el pasado simple. En español vamos a decir, yo caminé, tú caminaste, él, ella, usted caminó, nosotros, nosotras caminamos, vosotros, vosotras caminasteis, ellos, ellas, ustedes caminaron. Una vez más, recordemos las terminaciones para el pasado simple o el pretérito en cada pronombre personal. Bien, ahora yo tengo el tiempo imperfecto, que también va a tener unas terminaciones que van a ser regulares, ya que ese es un verbo regular, y voy a decir yo caminaba, tú caminabas, él, ella, usted caminaba, nosotros, nosotras caminábamos, vosotros, vosotras caminabais, ellos, ellas, ustedes caminaban. Bien, a continuación tenemos el condicional que... Mmm, Va a tener, a tener la terminación ia, oría, como decir yo caminaría, tú caminarías, él, ella, usted caminaría, nosotros, nosotras caminaríamos, vosotros, vosotras caminaríais, ellos, ellas, ustedes caminarían. Bien, y ter, terminamos esta, esta eh, diapositiva con el futuro simple. Yo caminaré, tú caminarás, él, ella, usted caminará. Nosotros, nosotras caminaremos, vosotros, vosotras caminaréis, ellos, ellas, ustedes caminarán. Así que aquí de una forma general podemos ver, eh, tengo cinco tiempos verbales diferentes y podemos ver, podemos comparar cómo funciona y cómo diferenciar el uno de los otros tiempos verbales. Bien, ahora tenemos a continuación los tiempos progresivos para el verbo caminar. Recordemos que cuando hablamos de tiempos progresivos compuestos, bueno, hacemos referencia al gerundio o al ING en el inglés, el ING del inglés. Empezamos con el presente progresivo, yo estoy caminando, tenemos el verbo auxiliar, estar, tú estás caminando, él, ella, usted está caminando, nosotros, nosotras estamos caminando, vosotros, vosotras estáis caminando, ellos, ellas, ustedes están caminando. Continuamos con el pasado progresivo que vamos a decir yo estuve caminando, tú estuviste caminando, él, ella, usted estuvo caminando, nosotros, nosotras estuvimos caminando, vosotros, vosotras estuvisteis caminando, ellos, ellas, ustedes estuvieron caminando. A continuación tenemos el imperfecto progresivo, yo estaba caminando, tú estabas caminando, él, ella, usted estaba caminando. Nosotros, nosotras estábamos caminando, vosotros, vosotras estabais caminando, ellos, ellas, ustedes estaban caminando. Bien, ahora tenemos el condicional progresivo. Yo estaría caminando, tú estarías caminando, él, ella, usted estaría caminando, nosotros, nosotras estaríamos caminando, vosotros, vosotras... Estaríais caminando, ellos, ellas, ustedes estarían caminando. Bueno, terminamos los tiempos compuestos de caminar con el futuro progresivo. Este sería en inglés, I will be walking. Vamos a decir yo estaré caminando, tú estarás caminando, él, ella, usted estará caminando, nosotros, nosotras estaremos caminando, vosotros, vosotras estaréis caminando, ellos, ellas, ustedes estarán caminando. Una vez más, le recuerdo que si quieres una, una copia física de esta presentación en PowerPoint, con mucho gusto te, te la hago llegar. Simplemente me escribes un correo y te hago llegar ese material al correo donde que, que, que me envíes. Bien, ahora seguimos con el verbo caminar y vamos a hacer el futuro próximo, que es un, es un, un tiempo verbal bastante útil. Yo voy a caminar, tú vas a caminar, él, ella, usted va a caminar... Nosotros, nosotras vamos a caminar, vosotros, vosotras vais a caminar, ellos, ellas, ustedes van a caminar. Y tengo la oración en negativa. Yo no voy a caminar, simplemente ponemos el adverbio de negación. Tú no vas a caminar, él, ella, usted no va a caminar. Eh, nosotros, nosotras no vamos a caminar, vosotros, vosotras no vais a caminar ellos ellas ustedes no van a caminar bien bueno ahora tenemos los tiempos compuestos esta es la parte eh, favorita mía la verdad me encantan los tiempos compuestos porque empezamos a usar los diferentes auxiliares Es como un rompecabezas o un juego y uno tiene que saber usar correctamente el auxiliar y bueno varios otros elementos empezamos con el presente perfecto yo he caminado I have walked tú has caminado, él, ella, usted ha caminado, nosotros, nosotras hemos caminado, vosotros, vosotras habéis caminado, ellos, ellas, ustedes han caminado. Bien, seguido de un pasado perfecto, siempre lo hemos mencionado, es un tiempo que realmente no se usa a nivel comunicativo, de pronto aparece en textos con un nivel bastante serio, mm. Sobre todo cuando hablamos de investigación podría aparecer, pero no es un tiempo que se use a nivel comunicativo. Sin embargo, lo vamos a recordar. Yo hube caminado, tú hubiste caminado, él, ella, usted hubo caminado, nosotros, nosotras hubimos caminado, vosotros, vosotras hubisteis caminado, ellos, ellas, ustedes hubieron caminado. Y recordemos que en estos tiempos compuestos el auxiliar va a ser el verbo haber, verbo auxiliar haber. Continuamos con el perfecto. yo había caminado, en inglés sería I had walked, tú habías caminado, él, ella, usted había caminado, nosotros, nosotras habíamos caminado, vosotros, vosotras habíais caminado, ellos, ellas, ustedes habían caminado. Bien, a continuación tenemos el condicional en pasado, sería yo habría caminado, en inglés diríamos I would have walked, Tú habrías caminado, él, ella, usted habría caminado, nosotros, nosotras habríamos caminado, vosotros, vosotras habríais caminado, ellos, ellas, ustedes habrían caminado. Y terminamos estos tiempos compuestos con el pasado futuro, el past, future. Sería yo habré caminado. Bueno, en inglés diríamos I will have walked. Yo habré caminado, tú habrás caminado, él, ella, usted habrá caminado, nosotros, nosotras habremos caminado, vosotros, vosotras habréis caminado, ellos, ellas, ustedes habrán caminado. Bien, continuamos con el, los imperativos. Los imperativos son, son muy interesantes porque eh, se usan bastante. Recordemos que solamente los imperativos yo doy una orden a una segunda persona que puede ser tú, usted. Puedo dar una orden donde yo me incluye, donde estoy yo incluido, con nosotros, que en inglés sería cuando decimos let's go, let's walk, let's eat. Y también puedo dar eh, una orden a ustedes en plural. Como ven yo no puedo darle una orden eh, a mí mismo, no me puedo dar una orden a él o a ella porque son personas que no están, son personas ausentes y tampoco para they, en el caso de ellos o ellas. Bueno, para el imperativo vamos a decir en el modo afirmativo digamos camina tú, camine usted, caminemos nosotros, caminad vosotros y caminen. Ahora, si yo tengo eh, esos imperativos negativos, va a decir, vamos a decir camina, no camines, aquí hay un cambio, camine, no camine, caminemos, no caminemos, caminad, no caminéis, Caminen, no caminen. Bueno, esa es la conjugación de los imperativos para el verbo caminar. Ok. Bueno amigos, eso sería todo por el día de hoy. Agradezco mucho tu presencia, tu tiempo en esta, eh, en esta clase, en este video. Y por favor recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta, es muy importante para nosotros comenta y comparte si quieres eh, compartir este video con otras personas nos ayudaría muchísimo para que podamos seguir creciendo en audiencia activa la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que subamos un nuevo video en nuestro canal mi nombre es Raúl Joven León mi correo electrónico personal rjoven66 gmail.com me puedes escribir directamente en mi correo o puedes dejar tus comentarios aquí abajo bueno amigos como siempre, agradezco mucho el privilegio de tenerlos aquí conmigo. Yo espero verlos en un próximo video con más verbos o con cualquier otro tema. Eh, recuerden que si tienen algún tema especial que les gustaría que tratáramos, bienvenido. Estoy muy dispuesto a recibir todas sus ideas y a seguir trabajando eh, en este proceso de aprendizaje del español. Mil gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la vista, amigos.